Por a ver cuánto dinero gastamos hoy. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Hoy quise hacer un video donde veo cuánto dinero uso y como sé que muchos de ustedes quieren venir a visitar Corea, creo que este va a ser un video interesante para ver cuánto dinero uso. Así que hoy vamos a empezar. Cada vez que organizo todo el dinero que uso en un mes, siempre uso mucho dinero en comida, en bebidas. Mucho va al transporte aquí en Corea Quiero ver qué tan caro es vivir aquí en Corea O qué tan barato O si yo uso muchísimo más de lo que pensé Hay que ver Creo que va a estar muy interesante Así que hay que empezar Ahorita me puse lista me desperté, subí un video nuevo, desayuné y como siempre desayuné en casa, no uso dinero ahí Pero ahora sí vamos a salir, vamos a ir a un banco y después de eso vamos a ir a ver una amiga Vamos a ir a ver a Yumi Tengo mango, tengo mango Vamos a ir a comer, vengan conmigo a ver cuánto dinero usamos hoy Lo primero que voy a tener que comprar hoy son estas máscaras Ay. Cada día de la semana tienen como un número, por ejemplo, de tu identificación. Entonces cada viernes es el día que me toca a mí comprar máscaras en la farmacia. Y si ese día no puedes comprar máscaras, puedes ir los sábados, pero solo puedes comprar dos máscaras a la semana, creo. Tomar vino eh, eh. Salí con mi mami Porque vamos a ir A hacer algo muy importante ¿Verdad? Lo que está pasando en Corea es que... ¡Cállate! Por lo de corona, desde el gobierno están dando dinero a gente. Uh -huh. Y para eso tienes que aplicar y todo ese rollo. Entonces ahorita vamos a ir a hacer eso. Hoy fui al banco para hacer eso, pero salí porque había demasiada gente. Nos van a dar 20 Así. mil... 4 mil... 4 mil 500 pesos. 4 mil 500 pesos para cada persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es en Seúl. No es en han Solo... En el área que se llama Kyongi-do. En mayo, todas las personas de Coreano le dan dinero. Dinero, como mil dólares. ¿Cuál? ¿A cada persona? Un, cada una familia, ¿verdad? Familia. Vamos por el dinero. Dinero, dinero. Estás loca por dinero No, mamá Este vlog estoy viendo cuánto dinero uso Porque hay muchas personas que quieren venir a visitar Corea Y siempre me preguntan cuánto cuesta vivir en Corea Muy importante para muy, extranjeros Claro, es muy importante Entonces decidí ver más o menos cuánto uso al día Pero tú no usas mucho dinero Lo más es como en comida o bebidas Sí, en café No usas este, ropa y No compro tanta ropa no. Ah, sí, hoy llegué a 100 mil ¿Tú, tú compras Tú compras la cena ¿Yo? Por este dinero Ah, ¿con este dinero? Sí, ¿no? Ah, sí, yo compro, vamos Pero tengo también Ah, entonces tú también, tú compras el tuyo y yo compro con el mío. <risa> Hoy llegamos 100 mil suscriptores. 100 mil suscriptores. 100 mil suscriptores. Llegamos 100 mil, 100, 100 mil. <risa> Me dieron una tarjeta nueva y lo puedo usar por tres meses. Y solo puedo usar el dinero aquí, ¿verdad? En Gyeonggi. Gyeonggi-do. O sea, no lo puedo usar en Seúl. ¡Vamos de fiesta! ¡Woo! ¡Woo! Hola, amigos. <coughs> en la mañana fui al gym. Y ya me puse lista, vamos a hacer dos videos Súper, súper rápido Hoy tenemos que hacerlo súper rápido Porque después voy a salir a ver unas amigas Y van a ir conmigo Para todo el día Así, Vámonos, voy a ir a trabajar ya Acabé de grabar los dos videos Vamos a ir a Hangang Pero antes voy a ir a comprar vino Y vasos Vamos a Hangar. Estamos esperando a las otras dos, pero les enseño el vino que compré. Compré vino y un Chardonnay y mientras trajo frutas. la una y voy a salir Me acabo de poner lista, fui al gym como pueden ver sigo sudando porque ya hace muchísimo calor y aparte de eso estuve aprendiendo, bueno tratando de aprender nuevos tiktoks y pues no, ya no puedo Tal vez para la otra. Les, les sigo tratando de hacer TikToks, pero hoy no. Eh, creo que voy a tener que comer sola, no sé. Creo que quiero como un Subway. Pero vamos a ir a un café a trabajar. Y pues creo que eso es todo por hoy. No hay nada en especial. Así que vámonos. Bueno, amigos. Como pueden ver... Regresé a mi casa porque soy tonta y básicamente llegué al café, me compré un café, me compré un sándwich y yo ya lista para trabajar ahí, ordené primero, luego me siento para esperar para que salga mi comida y me doy cuenta que no traje nada, no traje nada para poder editar ni trabajar. Y pues regresé a casa y pensé que no creo que quiero usar más dinero en otro café. Solo para trabajar ahí. Entonces pues aquí estoy en casa y, y estamos editando y trabajando como si estuviéramos en un café. Pero está bien. Eh, afuera hace muchísimo calor. Así que creo que mejor me quedo aquí adentro. Tomé casi medio caminando a casa porque hace demasiado calor y me compré un sándwich a ver, la neta es que me iba a comprar una ensalada pero las ensaladas ahí eran como así chiquitas y necesito más entonces me compré un sándwich que me lo cortaron en medio pues voy a comer y trabajar y pues sí creo que debería de comer algo mucho más saludable pero pues no quiero la verdad no está tan bueno Hello, hello. Vamos a ir a una cita con mi mamá. Vamos a ir a comer unos tacos. Vamos a ir de compras. Es que van a venir conmigo. A ver cuánto dinero gastamos hoy. Regresamos. Vamos, vamos, fuera. Ordenamos. Ella ordenó dos tacos de carnitas masitas. Yo no surtido y un chorizo. Mami. Este surtido chorizo es surtido, chorito. Es más. Ya acabamos de comer unos tacos. ¿Qué? Ahorita vamos a ir de compras. Yo quiero un café americano. Vamos a también tomarnos un poquito de café porque la Marcela está un poco cruda. ¿Verdad? ¿Sí o no? Un Venimos a tomar café. Saben que mi adicción de café vino de mi mamá porque ella es adicta a café y yo también, por su culpa. Porque siempre tomas café. De goma Miren, me compré una máscara porque soy la única que no tenía una y se me olvidó y mi mamá se enlaja. En vez de comprarlo en la farmacia lo compramos en un E-Mart y nos costó 3000 won. Sí, casi doble. Doble. En las farmacias puedes comprar 3 o 2 por 2000 won. Mamá, ¿sigues cruda? No. <risa> Yo comí taco, ya no... <risa> Yo comí taco, taco ya, ya no, no fruta. fruta ¡Miren quién vino! ¡Hola! ¡Allá salimos! A regresar a casa y les enseño todo lo que compré Les voy a enseñar como un tipo mini haul de lo que compré Primero este t-shirt de Sara lo compré 15.000 won compré dos uno en negro y uno en blanco después me compré un top así azul y uno negro cada una es 9.000 mil won y esto que lo compré en American Eagle esto era 69 mil won pero hacían descuento y lo compré 39 mil won y eso es todo. Hola, amigas, Son las 10 de la mañana y vamos a ir al gym. Y después del gym, vamos a ir a un café a trabajar. Tenemos mucho que hacer hoy, así que vámonos rápido. Quiero tratar de acabar mis ejercicios en una hora. Vamos a tratar. Ya salimos del gym y ahora el café. calor pero ya estamos caminando al café vamos a tratar de ir a un Starbucks y si hay demasiada gente venimos acá walking downtown and I'm okay He's got it all figured out Yeah. Really Amigos, terminamos de cenar. Y no sé por qué hoy me cansé tanto Estoy muy cansada Creo que de estar viendo mi compu Por tantas horas Ya estoy caminando a casa Y creo que voy a acabar de bloquear hoy Pero mañana sí estoy muy emocionada Voy a ir a ver a mi novio Pero también tenemos que hacer mucho trabajo No sé, ahorita tomé demasiado café Así que bye Hola, hola Fui al gym y ya me puse lista porque vamos a ir a un café a trabajar un poquito y después en las noches vamos a ir a ver a mi novio. Hoy como que hace calor pero se ve súper gris y frío. Es que hace calor. Sí, los veo cuando llegué al café. Casi son las 5 y ahorita vamos a ir al camión para ir a Pyeongtaek donde vive mi novio a verlo. Ya llegamos a la estación de camiones. Aún tengo como 20 minutos para mi camión. Cuando lleguemos va a ser por como las 7, 6.47 y vamos a cenar a verlo. Do <laughs> you Hay más tiempos en el tren, más tardecitas Y pues quería quedarme un poquito más Pero ya llegamos a Seúl Nada más que ahora tengo que ir a casa En el metro Aquí vamos a ir En el camión nos tomó una hora Pero en tren es solo 20 minutos Oli, Hoy es el último día de hacer este vlog De ver cuánto dinero usamos Hoy no vamos a hacer nada especial Es un día de puro trabajo Tenemos que editar tres videos Y planear otros videos que vamos a hacer esta semana Así que vamos a ir a un café otra vez a trabajar Creo que eso ya es todo por hoy Pero pues van a venir conmigo Creo que mi amiga también va a estar conmigo Para trabajar juntas Ya llegué al café me encanta venir aquí porque esto es muy barato y es gigante, vean, casi como mi cara. Estoy esperando a que venga mi amiga y mientras que estoy esperando, estoy haciendo Q&A en mis stories, así que si no me tienen en mi Instagram, vayan a seguirme, se mueven. No sé por qué estoy de tan buen humor hoy, estoy feliz, pero no quiero trabajar. nos estábamos poniendo muy dormidas adentro, así que salimos afuera Y acabamos con trabajo y antes de ir a casa voy a ir a comprar unas flores Porque el 8 de mayo aquí en Corea es Día de los Padres Y es diferente aquí en Corea porque en México se celebra el día de la mamá y papá separado Pero aquí en Corea es Día de los Padres juntos Y aquí tienen un flor que se llama Carnation para los padres para día de los padres Así que vamos a ir a comprar uno de esos y sí Fui a ver flores y no me gustaron ninguno de los que estaban ahí. Así pues que creo que mañana mejor voy a ir a un como lugar donde venden muchísimas, muchísimas flores. Y ahí veo que compro porque quiero comprar algo muy bonito. Voy a regresar a casa y antes de ir a casa quiero comprarme una botella chiquita de vino. Para tomármela mientras que veo Netflix, como que me relajo. Y creo que eso va a ser todo. Voy a cenar en casa así que ya creo que va a ser todo de este vlog porque no voy a usar... Más dinero y pues sí, voy a ir a casa y los veo después. Bueno amigos, aquí vengo a acabar el video Y les voy a decir cuánto usé En total toda esta semana Usamos 216,440 won Que sería 4,270 pesos mexicanos Pero lo quise como dividir entre categorías y en transportación usé 40,140 won que es 790 pesos comida usé 82,400 won que es 1,620 y otras cosas como ropa, máscaras que tuve que comprar. Fueron 93.900 won, que fueron 1.840 pesos. Y bueno, creo que esta semana usé más dinero de lo normal. Nada más porque casi nunca así voy de compras a comprar ropa y vi a muchas amigas, así que fuimos a comer, a cenar, a tomar, ya saben, pero normalmente mi día normal es nada más ir a un café, tomar café, comida y usualmente hacerlo en casa, entonces, y espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho, si sí denle un like a este video y no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veo muy pronto en mi siguiente video, adiós.